Y ahora sí, por segunda vez nos fuimos de Ushuaia, ahora estamos en Río Grande, estamos en la IPF y nos estamos yendo rumbo a la frontera a cruzar la balsa por cuarta vez en menos de dos meses. ¿Vamos? Todos los días hay que hacer esto es la estiración de brazos oh. Bueno, y así uno como la ve tranquila Después tira patada Para que no le dejes De hacer mismo. Entonces te agarra la mano ¿Te parece? ¿Te parece? <risa> Todos los días hay que hacer esto la estiración de brazos oh. Oh, ¡Aquí está fresco la huella. Como no lo hicimos en el video de despedida Tal vez en este video les mostremos un poquito de, de la balsa Vamos a tener que abrigar un montón igual ¡Uff! Esta fue una nueva incorporación Bueno gente, ya estamos en San Sebastián Chile, primera frontera chilena Ya salimos a Argentina, ingresamos a Chile y de acá derecho hasta el balseo Vamos a ver cuánto tardamos en hacer los papeles El día está fresco, húmedo, pero, pero, contentos de salir Cerca de las 2 y cuarto, 2 y 20 de la tarde Estamos ya en La Balsa, en el Estrecho de Magallanes Esperando a que empiecen a subir A ver si subimos en esta Y tenemos novedades ¿Quieren ver? ¿Quieren ver? ¿Quieren ver? Miren eh, ¿Qué están haciendo? Cortando las nuevas calcos chil Ya les mostraremos más de esto Se viene una data ahí, gente Cosas muy lindas para poder devolver un poco todo el amor que nos dan Y además de eso para que puedan colaborar tal vez de otra manera Y se lleven arte precioso Si quieren ver de qué se trata esto vayan a seguirnos en Instagram Que va a quedar por acá porque ahí subimos todas las cosas que hacemos en el día a día Y ahora que volvimos a las rutas se viene mucho pero mucho material porque Porque volvimos súper cargados ¡Súper cargados! ¡Súper Y ahora sí gente, estamos encima del Cahuescar. Este es el ferry que nos va a llevar desde la isla de Tierra del Fuego hacia el continente. Estamos ya a unos pocos metros de llegar al continente. Esta es la travesía que. pero no deja de ser algo agradable, o por lo menos por mí. Datazo que tal vez no se esperaban las que acaban de ver son porque esta misma embarcación se utilizaba para cruzar desde Porvenir hasta Punta Arenas es un cruce de tres horas también por este mismo estrecho de Magallanes, en una zona donde es mucho más larga la distancia entre costa y costa, entonces como son casi tres horas de navegación, uno podía entrar acá, comer algo claramente el cruce era más caro y salía muy pocas veces por semana, pero no deja de ser algo increíble como los chilenos están súper adaptados con los ferries en toda la costa del Pacífico. 9 de la noche, ya estamos en Río Gallegos, ya comimos, hicimos un almuerzo, merienda, cena entre las fronteras, la balsa y todo, como que se nos fueron pasando las comidas y sí, fue como, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos y bueno, cuando llegamos acá dijimos, ya fue, hacemos comida ahora porque tenemos mucha hambre Sofi está editando el video que van a ver eh, o que están viendo en este momento en realidad está editando el video que están viendo en este momento yo me voy a acostar porque estoy bastante cansadito a diferencia de la otra salida no estuvimos tan emotivos ni nada fue muy hermoso salir, teníamos muchas ganas de estar en la ruta, pero no fue como la primera salida Teníamos muchas ganas ya de llegar acá y de acá poder bueno planificar cómo va a seguir el viaje Para los que no saben cómo fue esa salida de Ushuaia, les vamos a dejar el video por acá Si son nuevos en el canal, pueden ir viendo un poquito más de este viaje Recuerden suscribirse, darle me gusta, se me fue la voz me Hola Juan Carlos me <risa> la hora, es la hora. <risa> recuerden. <risa> Parás recuerden suscribirse, comentar, compartir, que son todas cosas que nos salen plata y a nosotros nos ayudan un montón. No se olviden de seguirnos en Instagram, que es donde más contenido subimos constantemente. Y recuerden que miércoles y domingos estamos viendo. De subir videitos, venimos súper bien con la constancia, así que vayan a ver. Nos vemos en el próximo video. Trabajando duro o en el trabajo.